Vamos entonces a recibir inmediatamente como en nuestra entrevista a Sixto Leandro Gavín, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios, UNER, San Francisco de Macorís. Sixto Leandro Gavín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, este Francis Rodríguez y el ya en la antigua Carolina Medina. Buenos días. Eh, nos encontramos bien por la gracia del Señor, para mí es un placer este, estar en este programa con ustedes y estoy aquí a la disposición Leandro, sí. qué bueno verte eh, y que estés por acá Gracias eh, Es importante bueno tener este tipo de participación eh, más de jóvenes que representan sectores específicos en el caso de la política social eh, ¿Qué nos puedes decir de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios en momentos en el que nos encontramos en todos los aspectos podríamos decir desde el punto de vista social los jóvenes, la política dominicana o sea, como una visión de, de lo que está pasando al momento y de tú como representante de estos jóvenes revolucionarios aquí en San Francisco de Macorís Bueno, la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios es un grupo estudiantil histórico, incluso hay mucha gente que en su momento formó parte de esta organización que tiene una visión de luchar, por un sistema educativo más justo, que supere las debilidades históricas que ha presentado, así como de brindar un servicio eficiente a la comunidad estudiantil. Y en el marco de esta pandemia, de esta situación especial que nos ha llevado a la virtualidad, nos hemos mantenido asesorando y apoyando a los estudiantes, así como defendiendo sus derechos eh, cada vez que la situación lo amerita y más ahora en una ocasión en donde estamos en una virtualidad donde eh, los estudiantes lamentablemente no han recibido un apoyo tecnológico como realmente lo deberían estar recibiendo en estas especiales circunstancias en las que estamos. Entonces, nuestra organización estudiantil eh, se ha mantenido apoyando a los estudiantes y además estamos por iniciar una campaña en las redes sociales para exigir apoyo tecnológico, que es lo que más falta ha hecho en este momento. ¿Es a nivel superior que ustedes representan? Sí, a nivel sí, en este a nivel superior principalmente. Ok. Entonces, Leandro, eh, eh, eh, dime una cosa. Eh, entendíamos, entendíamos que la UAS posee los recursos tecnológicos necesarios. De hecho, ha mostrado que dentro de la virtualidad, ha, dado, ha cumplido con... Ha tenido cierto éxito su, en lo particular. Con su ciclo, ¿verdad? Sí. Pero entonces, con respecto a la reinscripción, en sí, ¿qué situación se presenta en estos momentos para el estudiantado? Bueno, este, claro, no se puede negar que la UAS haya cumplido con su ciclo, claro que sí. Eh, pero hemos visto que en sectores preuniversitarios... A los estudiantes le han dado operativos, o sea, se han hecho operativos para computadoras, tablets. Sin embargo, a los estudiantes de la UAS no se nos ha otorgado dichos equipos. Y con relación a la reinscripción, bueno, la principal dificultad que se presenta no solo en este, sino en todos los semestres, ha sido uh -huh. la, el déficit de secciones, o sea, la falta de cupos suficientes okay. a los estudiantes. De que, por ejemplo, eh, el estudiante que se queda para último... Muchos estudiantes que se quedan para último, en una fecha ya próxima a iniciar el semestre, están en el grito al cielo porque siempre, eh, cada vez que van a entrar, encuentran las secciones eh, prácticamente llenas y no pueden la seleccionar las asignaturas que más necesitan. Y además de eso, también tenemos el asunto de la página de la UAS, que lamentablemente todavía eh, es una página que es muy inestable y que cuando los estudiantes están entrando, se cae, dice error. Y eso hace que muchos estudiantes duren hasta una, dos y tres horas para poder entrar a seleccionar una asignatura o dos, un par de asignaturas. Y además de eso, eh, tenemos el asunto con eh, la proyección, que muchas veces a los estudiantes no se les proyectan las asignaturas que necesitan. Entonces, ¿qué pasa? La UAS habilitó un link para que los estudiantes la soliciten, la proyección, de, del cual el tiempo de respuesta a dicha solicitud debe ser de uno a dos días. Sin embargo, muchas veces ese plazo se extiende y le proyectan la asignatura ya después que se le ha pasado la fecha y entonces tienen que vivir. Y la pierden. Eh, tienen que esperar, si no dan prórroga, tienen que esperar a que den una prórroga para entonces poder seleccionarla, al igual que las que no pudo coger de las que le proyectaron por la falta de secciones. Wow, pues es sí. un problema. Sí, un problema histórico que ha tenido la universidad en ese aspecto. No se ha solucionado todavía. ¿Y Entonces, ¿hasta cuándo tienen? ¿Hasta cuándo tienen los estudiantes para la selección? Bueno, este, ya tienen, este, esta es la semana, se supone que es ya la última semana para seleccionar, porque la, la universidad le da un horario específico a cada semana, de dos o tres días. Por ejemplo, a un estudiante le puede tocar hoy, le toca mañana de nuevo y luego después pasado mañana. Y este en esta primera semana de febrero eh, es, es la última semana de selección regular porque ya el semestre inicia la semana que viene. Okay. Eh, pero eh, como dicen que van a habilitar prórroga, que no han dicho fecha, sí, eh, es posible hace. que durante el semestre, ya después de iniciado el semestre, entonces seguro habilitarán la prórroga. Leandro... Eh, mm. Porque tú sabes, o sea, sabes que hablamos de una matrícula grandísima, no sé si es más de 200 mil estudiantes sí, que tiene la UAS a nivel nacional y tú sabes que suplir de equipos tecnológicos es prácticamente imposible a toda la población estudiantil, es demasiada. Eh, nosotros realmente tenemos una educación a muy bajo costo en la UAS sí. y la plataforma ha funcionado bien, de hecho, eh, por eso decía que se podríamos decir que fue exitoso el proceso de, de instaurar de manera rápida en esos momentos eh, el sistema o eh, la plataforma para que los estudiantes pudiéramos a, acceder a, a las clases y no, que no se pierda. Mira, claro que la UAS en la virtualidad hay que reconocerle porque hay que ser objetivo y ver las cosas positivas uh -huh. y negativas que ha logrado completar su ciclo, como tú dices, en la página, y que a pesar de las dificultades, eh, muchos estudiantes hemos logrado este, cursar los semestres de manera exitosa. Ahora, ¿cuál es el punto en que queremos llegar? Okay. Que así que hay muchos estudiantes que también han desertado. Me parece como más de 40 mil, según he visto, o, sea, o de 40 mil para allá. ¿Por qué han desertado? Porque eh, una gran parte de ellos ha sido porque tienen un nivel económico bajo. Y al tener un nivel económico bajo, no se pueden costear un servicio de internet que sea de calidad. Y, mucha, y muchas veces dependen de los paquetitos. Pero ¿cómo así, así? Cúsame, cúsame. ¿Cómo así que hay muchos estudiantes que están desertando porque no tienen, eh, por, la, por su situación económica, pero no hay un plan del gobierno que le da unos cuartos a los estudiantes? Sí, pero ese, ese dinero hasta ahora... Eh, ese dinero que se le da es una tarjeta de incentivo estudiantil que lo que tiene son 500 pesos que ahora han dicho que le van a aumentar algo, del cual en la información oficial que estuve leyendo no especificaron cantidad. entonces ¿Y para la compra de materiales? ¿Cómo? como mensuales? Mensual. ¿Para compra de materiales, fotocopias? Sí, entonces ah, imagínese usted, 500 pesos. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué pasa? Eso era lo que se van a aumentar a los 1,800 ¿Eh? Ese era el que se va a aumentar a los 1.800. Siempre han sido 500 pesos. mensuales. Que era para Ay, sacar copias de materiales is... y demás. ¿500 pesos? Sí, sí para por sacar la de vale materiales de y pesos. eso. Oye, pero la universidad es gratis. La claro. universidad es gratis, por favor. O sea, no me, me, me digan a mí, y perdóname, no, Lea. Pero no, y recuérdate que y, y para la, ya. La, la, la. Vamos a ver. Vamos a ver. La <ríe> solución <ríe> estudiantil que se le da es que, como que, incentivo, no. es para escasos recursos, personas de escasos recursos. Así Aquí es wifi, pero... en muchos lugares gratuitos, y perdón, ustedes saben, ok, que no podemos comparar con tiempo antes, lo que pasa es que ahora se le ponen en bandeja de plata, ahora hay demasiadas facilidades. Entonces, ah, yo voy a dejar de estudiar porque no, no puedo comprar un internet. Pero para tener los para usar la red y para usar WhatsApp si tenemos. Por Dios, nosotros estamos hablando de una universidad que el semestre usted le sale doscientos y pico de pesos. Sí, claro, y eso, y, eso no lo puede, y eso no lo dejamos de reconocer. Te dan transporte. Reconocer. O sea, son no, demasiadas no, no, no, fáciles. No te lo dan, pero, te, ¿Te lo descuentan de los impuestos que tú pagas cada vez que tú vas al supermercado. Pero okay, te lo descuentan, pero te sale que no tienes que buscar miles y miles de pesos porque tú sabes lo que conlleva. Tú sabes lo que conlleva y tú estudiaste en una universidad que pagaba. Tú sabes lo costoso que es. Entonces, decirle a la gente que porque yo no encontraba de un wifi, a menos que vivamos en el monte, sí, en una este isla este remota. Este guacatero que está aquí estudió, Dios, no, es que estudió no. como a class. Yo no, no, no que quejar. No se puede yo quejar. Yo estudié en una universidad privada que me permitía estudiar de, de, de forma virtual y así lo hice. Pues la gente deja de estudiar por cualquier cosa ¿Cómo Él, que no, se llama el programa ese? Que molesta, para eso me indigna me indigna porque es que mira Leandro, te voy a ceder sí. la palabra es que decir nosotros que vamos a dejar de estudiar donde usted tiene todas las facilidades, todo el acceso desde el punto de vista económico, eso de transporte Dice que porque no haya wifi, dejan de ser tan, tan bien porque se quieren quedar en su casa. Tenemos muchachos en los barrios haciendo nada y dejan las universidades. Infoté, tú sabes, Leandro, que aquí tienen los maestros que salir a buscar a los jóvenes para poder formar grupos de 10 y después te dicen que no hay trabajo. ¿Por qué? Porque no se preparan. Entonces, aquí la gente no tiene, los muchachos no están en nada. Mira, Carolina. Fumando vape, dice Pedro. No, no, espérense, los datos, escúchame, no. los datos dicen lo contrario. Cada vez que hay graduaciones son miles y miles de profesionales que están saliendo. Ahora el problema es a dónde están yendo esos miles y miles de profesionales. No, aquí el, el sistema el sistema de respaldo al nuevo profesional y la política de nuevos empleos eh, y de, de primero de primer empleo está garantizada en la país. siempre? ¿Cuánto, ¿Cuántos ¿cuánto postulantes? Eh, eh, ¿Cuántos postulantes <ríe> habían ahora en magisterio? Como 72 mil. ¿Cuántas vacantes habían? Creo que como 15 mil. Y ese y, y ese margen. Mira, oh, este, Ahí se dio un fenómeno, tú sabes, con el, el nuevo claro, modelo educativo y lo encontraron. de los maestros Uno no, mira, <risa> pues eso uno sería, no deja No podemos tampoco tapar el sol con un dedo Y decir que no hayan estudiantes Que hayan dejado la universidad de manera injustificada Pero eh, al punto que nosotros queremos llegar Es que uh -huh. no son todos que lo han hecho por eso Es que efectivamente, es que efectivamente también Mira, te voy a poner el ejemplo más sencillo en el sector preuniversitario, las escuelas y liceos, también la población estudiantil es sumamente grande y se han hecho operativos de ayudar a los estudiantes con equipos tecnológicos. ¿Qué pasa? Que hay muchos estudiantes de la UAS que no tienen computadora que, y que tienen un nivel económico bajo, que no pueden costearse una. Entonces, eh, ¿por qué el gobierno dominicano, por qué el mes, a través del MESID, no dice vamos a realizar un operativo de entrega de laptops, de, de computadoras, para que los estudiantes puedan tomar sus clases virtuales de forma más satisfactoria, porque mucho es solamente con el teléfono y tienen que hacer otras cosas ahí. Entonces, no decimos que sea el caso de absolutamente todos los estudiantes, claro que no, pero sí de una gran parte de ellos, y ahí es que nosotros hemos visto como organización que, que no es justo que al sector preuniversitario ya le hayan ayudado en ese aspecto, y a muchos en cambio los estudiantes de la UAS, de manera oficial, eh, y claro, sin dejar de reconocer que la UAS en la virtualidad sí ha cumplido con los ciclos y la pa y que la página y esto, pero por lo menos en ese aspecto deberían ayudar más a los ejemplo, la escuela. Por ejemplo, yo tengo estudiante. una señora, ella no sabe mucho del uso de, de recursos tecnológicos, no sabe utilizarlo, tampoco tiene, no porque tal vez no pueda o no haya... No, no tiene una computadora, está la facilidad, el maestro le decía, hazlo en el cuaderno y me mandas una foto. O sea, es que cuando se quiere, se puede. Claro está que no podemos dejar de lado la responsabilidad del gobierno en acompañar, no solo a los estudiantes, a no, la sociedad en sentido general. Es, es algo que realmente eh, hace un aporte y que la política que se, que se implemente ¿Cuál, cuál, en cuál, favor y, de la cuál, juventud cuál, para que cuál, se prepare, es esos 500 pesos, <risa> Pero ¿por qué tú te rías así? Señores, señores, ustedes no están dime. estudiando. Hoy. Ustedes no van a, a una librería. ¿Qué cuesta 500 pesos? Esto cuesta como, como 60 pesos ya, creo yo. O sea, yo tú sé. compras tres cositas. Yo lo sé. Y son 500 pesos ya. Porque en principio... Eh, yo lo sé. No sé que si que no. Ahí Mira. es que tiene que estar pendiente el Ministerio de la Juventud. Vamos a escuchar a Leandro, muchachos. Ahí Vamos es, que voy. Leandro. es que hay políticas de juventud oh, que Dios. debieran de ser transformadas en provecho realmente el de los colegio, estudiantes. pues fíjate una cosa, el ¿Tú el sabes lo tú que no se da el caso Decir. de que muchos de ellos tienen 500 pesos y han desertado y los reciben como quiera. No está bueno, atado no a la, si la inscripción. Cae, yo no, tú sabes no, si no, sale no sale. este, realmente, no Creo porque mira, no. eso es Creo algo que, que no. se maneja directamente es desde el mesí de la Presidencia de la República, uh -huh. no la UAS de manera. No, directa. no, yo lo sé. Así que a ellos, este, sí, este, tengo entendido que se han mantenido con con, con la contribución ¿Tú oye. Pero esas son cosas que deben ser reguladas claro. y que yo sé que así pasa en mi país terminamos sí. teniendo una, una especie de de handicap que quien está entonces verdaderamente en el, en el semestre no está recibiendo más que el que no está sino que lo están recibiendo debieran de revisar eso aumentar ¿Cómo que y regular que bravo, sea bravo. atado automáticamente tú te inscribas o te reinscribas. Porque eh, se identifica. Digo yo. Eh, Alejandro, vamos al, al principio de cuando se inicia esta ayuda, eso ya tiene alrededor de 10 o 15 años, la, la, el bono de los 500 pesos, que era para ayudar a los muchachos para sacar copias, que las copiaran a un peso en ese momento. Folletos, el que estudia en la UAS sabe que no compra libro la mayoría, porque está todo en folleto. hay bibliotecas, y por supuesto ahora con la virtualidad, tú tienes todo a la mano. Claro está que 500 pesos no, no te da ni para el pasaje de, de, de un mes, un semestre. porque eh, Luego se habló del aumento de los 1.800 pesos, lo que no recuerdo si era otro proyecto del gobierno, que era para el tema de los ninis, para apoyar a los muchachos. No se ha hablado de un, de un aumento de estas ayudas, de estos bonos que se le da a los estudiantes? ¿No tienes la información? Bueno, realmente lo que sí hemos visto en estos días es que el Mesida ha dicho que va a aumentar las ayudas. Okay. Yo estuve leyendo incluso en el periódico Diario Libre okay. lo que no se ha dicho de cuánto okay. es el monto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que tiene que ser una ayuda más digna, una ayuda más digna para ayudar al estudiante con el... porque obviamente se necesita internet, con el pago del Wi-Fi, y también este, con el de los mismos folletos, porque uh -huh. eh, muchos y muchos estudiantes de la UAS que me estén viendo lo saben: en las librerías, que es donde más mayormente se compran los folletos, uh -huh. y también en el economato, uh -huh. el costo puede rondar 600 pesos, 700 pesos. De un libro Pueden ser también 300, 400 eh, sí, mucha, sí, hay libros o sea, que cuestan libro. Algunos 600 Otros folletos de pueden costar fotocopiar. Claro, dependiendo del tamaño del folleto Puede costar hasta Hay libros, o sea Pueden costar de 300, 400 para arriba Que eso lo cubriría esos son libros de, pero son un libro de 100 páginas Un libro de, que te cuesta 300 pesos un libro de 100 Y 100, no es un libro, una copia Una copia de un libro eh, entonces puede ser de ese monto para arriba 200, 300, pero muchos eh, Hay estudiantes que tienen que comprar Libros y prácticas, ¿verdad? Entonces sí. hay libros que cuestan 600 pesos otros así 700 eh, Y por de ese precio para arriba Normalmente Y en estas circunstancias especiales este, Nosotros creemos que el estudiante Tiene que recibir una ayuda económica más digna Para poder costear eh, Cubrir de manera más idónea Todos los materiales Que necesita adquirir porque hay estudiantes que necesitan manuales de laboratorio. Eh, obviamente no son todos caros, pero sí una gran parte de ellos. Y eso entonces este, le genera un gasto significativo a los estudiantes. Si tú lo calculas por semestre, mientras más materia cogen y más tienen que comprar, más gastan. Claro. de Bueno, ¿eh? ¿no te parece a ti que independientemente de que se le pueda dar una ayuda directa al estudiante, sería más factible crear centros? Como antes existían centros de internet desde de parte del estado donde los estudiantes puedan acceder, puede ser a en una comunidad o puede ser en un sector. Por ejemplo, eh, aquí en San Francisco, tú le pones cuatro o cinco eh, centros grandes de internet para que los estudiantes puedan acceder ahí: eh, San Martín, eh, Vital Valle, Pueblo Nuevo, eh, Manas Mirabal. Pero eso se hizo y como que se cayó ese proyecto. Por eso existían anteriormente Era y se ha caído llegó una cantidad incluso tuvimos uno aquí en el parque Juan de Dios uh -huh. Ventura Simón Exacto. en el mismo ayuntamiento que fue una declaratoria que solicitáramos en ese momento para declarar San, San Francisco Wi-Fi pero tú sabes qué pasó como todo en la República Dominicana la mayoría de bancas de la zona eran los beneficiarios se encontró <risa> el eso proyecto, el proyecto era pero es bueno el proyecto, el proyecto bueno. era bueno sí. bueno bueno sí este precisamente Claro, esas iniciativas ahora en esta virtualidad, desde un principio, debieron tomarse. Claro. Esas iniciativas, así como además de la que mencioné de los recursos tecnológicos, o por lo menos en el, en el Wi-Fi, decir, este, ayudar a los estudiantes, ya sea con la ayuda económica o con el subsidio también de las redes sociales, para aliviarles el, el, la carga económica de muchos estudiantes pobres. Pero mira que nos planteó alguien que estaba aquí de la universidad, no, no recuerdo el nombre. Eh. Una de las solicitudes que ellos hacían Al mesid Es que se le dotara de 800 pesos Por estudiante de la UAS 300 pesos más No, no, aparte, ah. no del bono Nosotros todo, hacíamos para, para el internet ah, okay, él, él, No recuerdo el nombre Nosotros hacíamos el cálculo Por 200 mil estudiantes de la UAS 160 160, no sé si 160 que mil no recuerdo el nombre No aplica Porque hay estudiantes Que no tienen la necesidad Mira el, el cálculo Que da eso 160 millones Pero es que no Mesual. aplica Porque eso está o dirigido sea, Se supone que para eso tú haces un estudio previo De la condición económica Del estudiante Y en función Por ejemplo Él no lo necesita Él no lo necesita okay. no entonces creo que él no necesita acá. En, su quién, es? en tu casa El wifi bueno, sí, en, en tu casa el wifi Bueno, sí Yo tengo internet En tu teléfono Sí, me imagino Porque tú vienes De sí. una clase económica eh, eh, eh, eh, No baja entonces tú no lo necesitarías. Cuando yo, me, yo pongo este ejemplo, Yerjan. Una con una vaina. Pues. cuando yo pongo este ejemplo, y ando para cederte la palabra, lo que quiero decir acá es que nosotros debemos de ser un poco sensatos, no te lo estoy diciendo a ti. Uh -huh. al, al hacer solicitudes, este era un funcionario de la UAS, ya, de aquí a nivel local, dentro de un pliego de demandas que tenía la universidad, el, el, el grupo al que representaba, entonces hay cosas como que se salen de, de, de, de, de, lo, de la lógica, de la sensatez. O sea, hay que ser muy cuidadosos con eso Vamos ya a la parte bueno, final, que más quieras decir porque nosotros a concluir hemos el con el propósito Alejandro, Estudiantil Dios para mío. que te escuche El director no, y mucho. demás vamos a ver. Bueno este Realmente Nosotros eh, En resumidas cuentas Como organización estudiantil Lo único que deseamos es un mayor bienestar Para los estudiantes Y más en estas circunstancias especiales De la virtualidad eh, además de las ya demandas tradicionales que estaban desde antes de la virtualidad como por ejemplo la ampliación física del recinto en los terrenos de agricultura que no se ha iniciado, eh, el techado también de la esplanada de la universidad que todavía es está experiente. pendiente, sí exactamente, han hecho las mediciones y eso pero todavía no han comenzado, yo creo que Entre antes otras de eso, cosas, hay que cumplir mejor con además un de el far todo fuerte. lo que hemos mencionado Claro, ¿En la ahora en la virtualidad se nece, lo, lo que más se necesita es eso, un wifi que sea más, más que que sea te fuerte echado. Se está planteando Leandro la apertura posiblemente, si el bueno. COVID continúa, La gripe, bueno. Francis, si continúa bajando, eh, vamos a volver es. a la presencialidad. Bueno. Vamos a volver a la presencialidad ya de estar estudiando Cito el medici. Leandro bueno. Gavín, presidente Hola. de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios, UNER San Francisco. ¿Qué vas a día? decir? Sino que con relación a eso... Sí, el MES sí, eh, dijo esa información, pero ahí hay otro aspecto: que durante la virtualidad, este, los estudiantes, para poder compensar la falta de excepciones, como es virtual, las asignaturas teóricas, eh, si no encuentran cupos en San Francisco, las cogen en otro lugar, como si ha hecho, Y no hay que viajar. Y no hay que viajar. ahí, ahí en Entonces, esa parte. Es un... son palos. Entonces, Claro, yo exacto, que es no una gran ventaja. Entre, que no... Entonces, ya después que eso se ha realizado así, las autoridades no pueden ya venir a plantear presencialidad cuando hay un estudiante que en un día ha cogido una materia sí, en San Francisco o Trenajabú sí, o presencial, sí es el examen de evaluación para que no eso caigan sí, en lo que cayó para que no le hagan trucos sí. por ejemplo la UAPA en Santiago no te o sea, y sí, si te da un examen es. virtual te lo da con una cámara y tú no puedes mirar para ningún lado pero tú tienes que ir a tomar el examen y el examen vale 50 puntos bueno. imagínate 50 tú, puntos es decir que si te caíste en el, caí, el examen te caíste eh, Honestidad. Otro dato en el examen. que nos daba aquí un maestro de la universidad. La UAS se ahorra 50 millones de pesos en la virtualidad mensual. Que es un dinerito que le cae bien, dirán Debes ellos. Vamos a seguir distribuir. en la virtualidad. Bueno, gracias, Sisto Leandro Gavín, que ha estado mañana. con nosotros esta mañana hablando sobre bienestar estudiantil y sobre todo de su gremio UNER de San Francisco. Y el tema de la del proceso de reinscripción y lo que ha de esperar ellos que la UAS haga para estos atrasos que se están dando o se pueden dar eh, en la inscripción. Gracias a ti por estar aquí con nosotros en De Mañana.